Eh, en el caso Ábalos, ¿qué, ¿qué nos podés contar? Que estuviste... Obviamente que hay muchas novedades que... Eh, no están en el libro. No, claro. Bueno, precisamente eso es algo interesante porque voy a tener que hacer una revisión. Le voy a pedir a mis editores porque claro. ya quedó desactualizado en un sentido. Justo podríamos decir que hay una coincidencia donde yo estaba cerrando. Yo para eh, cuando tuve que cerrar el caso Ábalos para el libro hablé con Sergio Heredia uno de los dos abogados de la familia y él me contó que estaba empezando a tomar el caso y ya lo que sí está en el libro es esta cuestión que no fue vista, es increíble, ¿no? que no fue vista en todos los años anteriores por nadie este hecho tan tajante de que los militares en actividad que custodiaban este, este boliche tan renombrado aquí, ¿no? el fuerte de Las Palmas eh, lo que estaban haciendo estaba era ilegal, estaba prohibido a partir de ahí eh, y a partir también de la, el afán que puso la policía en marcar que Sergio no había entrado al boliche cuando los testimonios indicaban que sí, esas dos cuestiones son como tan claves eh, y es, eso sí está reflejado en el libro pero bueno, todo lo que va a venir en los próximos días y que ya lo están anticipando también algunos medios locales por lo que pude leer, quedó afuera pero bueno, lo vamos a incluir está esto, ¿no? Eh, además, que me quedan las palabras de Asunción el otro día en, en la radio abierta eh, él dice, espero que sea la última marcha por justicia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 que paró el auto, era la que le vendía los diarios a Pedro Leonardo A las 5 de la mañana me fue a, a, a venir el diario. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué el boliche no hizo la defensa de que Abalo salió por la puerta? Porque estaba grabado en las cámaras. Sí, en realidad, eh, yo trabajé mucho el caso de Jorge Julio López. Y Ajá. también el caso de Santiago Maldonado y luego el de Facundo Astudillo Castro. Escribí sobre Iván Torres, que también es del sur, y de Sergio, y de Daniel Solano. Eh, pero... Ah, esos son los ejes vertebradores. No, no, no. no. Eh, yo me, eh, Te iba a decir que eh, yo periodísticamente trabajé mucho esos casos. Entonces, en la mayoría de esos casos yo dije, bueno, quiero hacer un libro con esas historias individuales. Pero en pandemia, cuando a partir de la... Eh, Orden presidencial de que la policía tenía que controlar el cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio, el famoso ASPO. Eh, recordarán ustedes que en esos eh, meses fue tremendo, ¿no? O sea, no se podía salir a la calle, era muy estricto el aislamiento. Sí. Y la verdad que, eh, si bien eso era un objetivo absolutamente necesario, se empoderó a una policía que tiene estos vicios ilegales, ¿no? De torturas cotidianas, desaparecer personas y desaparecieron Facundo Estudillo Castro en Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y Luis Armando Espinosa en Tucumán. Y ahí lo que me pregunté fue, porque vos me preguntabas, perdón que hice todo el parámetro. No, no, no, me parece P perfecto. Pensé, no, en vez de hacer una historia quiero contar todas. Entonces tomé como eje vertebrador, eh, como vos bien decís, la lista parcial de Correpi. Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional que viene relevando todos los casos, de la llamada violencia institucional, represión estatal, decimos algunos. Esto es gatillo fácil, muertes en comisaría, muertes en cárceles y desapariciones de personas. Ese listado al año 2020 tenía 204 casos, con la colaboración de un ¿Desde? Desde el 83. Desde el 83. El primer caso es José Luis Franco en Rosario, a muy pocos meses de la función de Raúl Alfonsín.